Tuvo aquí un valle antaño, callado y sonriente donde nadie habitaba, partiéndose las gentes a la guerra, dejando los luceros de ojos dulces que velaran de noche desde azuladas torres, las flores y en el centro del valle cada día la roja luz del sol se posaba indolente, mas ya quien lo visite advertiría la inquietud de ese valle melancólico. No hay en él nada quieto, sino el aire que ampara aquella soledad de maravilla. Ningún viento mece aquellos árboles que palpitan al modo de los helados mares, en torno de las ébridas bromosas. Ningún viento arrastra aquellas nubes que crujen levemente por el cielo intranquilo, turbadas desde el alba hasta la noche, sobre las veletas que ahí yacen. Como los ojos ahumados de mil suertes, sobre ondulantes lirios que lloran en las tumbas ignoradas, ondulan y de sus fragantes cimas cae eterno rocío, gota a gota. Lloran y por sus tallos delicados, como alfojar van lágrimas perennes.